Harry Potter y la piedra filosofal, aquí estamos de nuevo y bueno, pues estamos en este enfrentamiento final, ¿no? Este Voldemort versus Harry Potter y bueno, ya es el final. ahora sí tengo que decirlo, lo siento mucho, ya es cuando tenemos que proteger pues digamos la piedra con nuestra vida y espero que os guste el enfrentamiento, vamos a fallar algunas veces, ¿vale? Eso lo voy a decir porque no tengo un controlador como he dicho, y bueno, pues las cosas cuestan un poquito más, pero bueno, seguramente pues lo haremos más. Bueno, pues deciros que bueno, pues eso que voy a fallar, aunque tenga, aunque no, ya sabéis, aunque porque no tengo controlador, pero bueno, lo haré lo mejor posible y seguramente lo haremos bien, ya veis. Bueno, si me sale la primera y nos despedimos, bueno, decir que ha sido un juego bastante. Han sido cinco partes con esta casi seis, que no sé cuánto durará esto, con intentos increíbles y bueno, pues. Lo que me ayuda que a los me gusta, pues me ayuda a seguir y hacer más juegos de, de, de la PS1, que fue un clásico en, su, en, en sus años. Y más cuando salieron estos juegos. Y bueno, yo pido que estos juegos se remastericen porque son muy buenos. Estos juegos los de, de, deberían remasterizar para la Play 4 porque son juegos muy buenos de toda la vida. Eh, hay que tener gente, sí, hay que tener dinero, hay que tener de todo Pero yo pienso que estos boss se deberían remasterizar Son joyas que no se van a volver a encontrar ni van a volver a salir Porque ya obviamente todas las pelis de Harry Potter se han quedado atrás Y ya nada va a ser lo mismo Pero no sé, Joe, por favor, que los remastericen Porque es que me ayuda a jugarlos, a hacer los vídeos mejor Y a tener pues... a jugar con un mando que tengo aquí, el de la Play 4 así que bueno, pues espero que os guste y vamos allá vamos a empezar con Voldemort y espero que os guste, ahora sí, vamos allá ya me callo me preguntaba si te vería aquí, Potter eres demasiado preguntón para estar entre los vivos mucho lo he hecho muy bien, pero bueno, esto de los intentos, aquí no pasa nada porque vamos, ya cuando lo edite pondré lo que es el vídeo eh, digamos o no, si hablo pues no lo no, no lo voy a cortar porque ya el paso lo, lo hago largo y veis pues bueno, como cómo se me da el, el, cómo se me cómo se me da el enfrentamiento y bueno, opináis. Vamos a ir otra vez. No, eres demasiado... mi culpa y seguramente lo haremos mejor ¿eh? vale pues continuamos recargamos aquí vida ahí está tenemos ahí una poción ¿eh? si tenemos ranas uy que me caía nada pues como la tenemos podemos perfecto y recargamos Vamos allá. La piedra, sé que la tienes. Déjame hablar con el cara, cara, pero maestro, no, no estás del todo fuerte. Tengo fuerza suficiente para esto. Entrégame la piedra. A ver si yo aparezco aquí Joder, lo había hecho que te cagas, tío No me digas Pues nada, lo haremos hasta que... Hasta que sea ¿No? Vale, pues hay que volver a empezar no, ya es, que me es la primera vez que llego Me... eres demasiado Me pregunto Eres demasiado Lo he tenido ahora en enfrentamiento Casi me lo llevo como palma porque Tenía poco Tenía muy, muy poco de verdad Muy poco Energía pero casi me lo llevo ¡Muere, Potter! Petazo, joder, macho. Uf. Es que, que no te quiten la vida, macho Pon bueno, hasta aquí luego Me pregunto Eres demasiado... Bueno, sí, no, Me recupero la vida Me va a matar este Dumbledore sonrió Lo que ocurrió abajo en las mazmorras entre tú y el profesor Kirrell es un secreto, dijo Así que naturalmente todo el colegio lo sabe La piedra había sido destruida Pero Harry seguía temiendo que por muy desaparecida que estuviese No evitaría que Lord Voldemort regresase Dumbledore asintió compartiendo su preocupación Sin embargo, Harry, aunque con nuestra lucha no hagamos más que retrasar el regreso de Voldemort, con suerte nunca recuperará su poder. Esa noche Harry bajó solo a la fiesta de fin de curso. El gran comedor estaba cubierto de verde y plateado para celebrar que Slytherin había ganado la copa de la casa. Cuando Harry entró, se hizo un silencio repentino. Se sentó entre Ron y Hermión, intentando pasar por alto las miradas del resto de los alumnos. «La copa de la casa», anunció Dumbledore. «Se concede al equipo con mayor número de puntos». «Por ahora parece que Slytherin va en cabeza». Una salva de aplausos irrumpió de la mesa de Slytherin. «Sin embargo», continuó Dumbledore. En reconocimiento del valor e increíble coraje de Harry Potter Le concedo a Gryffindor 60 puntos La mesa de Harry estalló en vivas y aplausos Con los puntos de más Gryffindor se hacía con la copa de la casa Fue la mejor noche en la vida de Harry Mejor que ganar al Quidditch o la Navidad O acabar con los trolls de la montaña Nunca jamás olvidaría esa noche. Pues nada chicos, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, pues ha sido un placer tener durante esta semana, desde Halloween. Y bueno, pues yo me despido. Ha sido un enfrentamiento muy, muy duro Y con... ya sabéis que con el controlador todo es más difícil, los fallos, todo Y que hayáis disfrutado del juego de verdad, que hayáis disfrutado muchísimo Yo creo que me he dejado muchos cromos atrás Y alguna cosilla, pero bueno El trabajo, lo que es el juego está hecho Se han conseguido todas las rejeas Hemos conseguido la Nimbus El guante de las Players. Y esos 7 cromos, que bueno, yo creo que son más. Así sí que bueno, me despido y espero que hayáis disfrutado. Hasta la siguiente. Gryffindor. Gryffindor en cabeza con más puntos. Qué bueno. Eso por derrotarle. ¿Mm? 4. Famoso por crear...